chicos, antes de pensar con el vídeo, quiero decirles que en este vídeo voy a dejar un código de 10 euros de pavos de Fortnite Así que estar atentos y activar la campanita para el próximo vídeo, que también voy a dejar otro código más por los 4100 suscriptores Cada 100 suscriptores que logremos en este canal pondré un código en el vídeo, así que ya sabéis, suscribiros y activar la campanita Bien chicos, hoy os voy a enseñar la mejor configuración y la mejor sensibilidad para vos, para usted para ti, os voy a enseñar la mejor configuración y sensibilidad de vuestro estilo, ¿vale? ¿Cómo vas a hacer eso? Pues voy a explicar paso a paso todos los consejos que os voy a dar de la configuración y sensibilidad. Sobre todo lineal y exponencial, de cuál es mejor de las dos, qué sensibilidad ponerse en la mira, qué sensibilidad ponerse en construcción, todo eso lo haremos en este vídeo. Pero antes, os voy a dejar este código de esta isla para mejorar vuestra puntería. Tiene de todo, tanto puntería de cerca, como de lejos, como de escopeta, como de fusil. Tiene todo lo que necesitáis para encontrar vuestra sensibilidad perfecta. Ahora sí que sí, una vez dicho esto, ya empezamos con la sensibilidad y cuál es mejor para vos. Eh, activado, marcar peligro al apuntar y automáticamente coger armas y consumibles. ¿El por qué? Porque cuando abramos un cofre, al tener esto activado, podemos tener más posibilidad de alcanzar las armas del cofre antes que el enemigo. Luego en construcción, esto es bastante importante, construcción turbo y confirmar la edición al soltar vale esto tenéis que tenerlo activado fijarse si lo tenéis activado porque como tengáis esto desactivado os va a hacer perder muchísimo tiempo al editar en la construcción y la edición como ya sabéis muchos de ustedes es lo más o de la más importante de todo Fortnite luego esto también es bastante importante si no usáis las repeticiones desactivar las tres porque esto al tenerlo activado lo que hace es Activar el input lag y vais a ver que vuestra pantalla va con más retraso y va a ir con mucho más delay y el ping incluso puede llegar a subiros un poco Hablemos de las sensibilidades gente y es que 100% los jugadores profesionales desactivan la vibración Es bastante importante tener la vibración desactivada porque como lo tengamos activado eh, al apuntar con la mira y ese tipo de cosas va a fallar Si tenéis sobre todo el mando un poco roto vale Luego tenemos que activar Las opciones avanzadas, muy importante Hay gente que no lo tiene puesto Y de verdad da pena, la verdad lo siento mucho Pero las da bastante pena, así que Tenemos que ponerla activado Y luego en sensibilidad, modo construcción los profesionales lo tienen entre 1,8 y 2,5 Aquí eligen a vuestro gusto, ¿vale? 1,8 o 2,5 Yo la tengo en el 2,5 Y en edición la podéis tener en 1,8 También o en 3, depende porque yo lo pongo en 3, ¿vale? Normalmente 2,7, pero yo lo pongo en 3 porque tengo un mando un poco más roto y por eso lo pongo más alta, ¿vale? Además me gusta bastante editar más rápido. Luego, en sensibilidad horizontal y vertical de la vista, os recomiendo 100% tenerla al 39% o al 57%. En este tipo de porcentajes, ¿vale? 39% o 57%. No mucho más ni mucho menos en el caso que usemos lineal, ¿vale? Ahora os explico la exponencial esto es solo sensibilidad lineal así que os recomiendo ponerla al 40 al 42 y al 40 abajo los potenciadores siempre siempre desactivados 0 0 y 0 segundos no hay casi ningún profesional que utilice los potenciadores así que yo os recomiendo tenerlos desactivados potenciadores instantáneo al construir activado esto 100% lo tenéis que tener activado gente luego sensibilidad a apuntar con la mira os recomiendo entre un 8% abajo arriba perdón o un 16% no, no más ni menos Entre 8 y 16% Yo lo tengo en 10-10 Y potenciadores desactivados sensibilidad avanzada, amortiguación de la vista Entre 0,0 o 0,12 No mucho más, ¿vale? No mucho más porque lo que hace esto Es retrasar bastante al construir Y es bastante importante Saber eh, construir bien Así que yo os recomiendo que no lo tengáis Porque esto lo que hace es Tener más input lag a la manera de ser 90 Y construir mejor La asistencia de apuntado Obviamente la tenemos que tener al 100% Esto no tiene sentido si la tenemos al 57% No tiene ni un maldito sentido Así que vamos a aprovechar toda la Intensidad de la asistencia de apuntado Luego la zona sin uso Lo más importante también del juego Esta la tenemos que tener entre 8% y 16%, os recomiendo la 10%, es la mejor y casi todo el mundo utiliza la 10% y luego, si tenéis un mando nuevo, un mando personalizado, que sea carito, ¿no? un mando bastante caro, que no se les mueva el joystick, que no está roto ni nada pues bueno, la tenemos al 5%, es la mejor sin duda, pero si la tenéis como yo reventadísimo el joystick ya, porque tiene como 4 años tu mando de Playstation o de lo que sea 8% y 12% son los mejores, ¿vale? Entre 8 y 12, así que yo lo pongo en el 8% Y pedal de control desactivado Ya que mucha gente Bueno, mucha no, la mayoría La tiene desactivado, ya que no sirve para nada Si no tenemos palancas, ni nada de esto Esto solo sirve para la lineal Como he explicado, para la exponencial La mejor sensibilidad de exponencial es Totalmente lo mismo, ¿vale? Lo mismo, 2,5 y 3 Esto, 10 y 10 Lo mismito, lo mismito Excepto este de aquí este sí que va a cambiar bastante y es que en vez del 42% la tenemos que poner al como máximo entre 75 y 85 Porque así va mucho mejor eh, la exponencial, ¿vale? Ya que como os voy a explicar a continuación en este vídeo que vais a ver en pantalla a continuación Vais a ver la diferencia que hay entre lineal y exponencial Quiero darle todos los créditos a Pozo, ya que voy a sacar un vídeo, ¿vale? De él porque él explica bastante mejor la diferencia entre lineal y exponencial, así que ya que le quito un trozo del vídeo le voy a dar una promoción gratis, así que chicos suscríbanse a Pozo, es un canal de Fortnite, incluso eh, voy a decir mejor que el mío, pero bueno, eh, voy a darle los créditos a Pozo y vamos a ver la diferencia entre lineal y exponencial. Es que cuando tú mueves el análogo de la cámara Al usar la sensibilidad exponencial Pues esta misma empezará lento y a medida que vaya Digamos volteando el análogo va a pasar A su máxima velocidad, digamos que tú Quieres dar una vuelta cuando estás usando la sensibilidad Exponencial, pues vas a empezar lento Y luego va a llegar a su máxima velocidad Al contrario de la sensibilidad del lineal, la sensibilidad del lineal siempre tiene la misma velocidad Por eso es que mucha gente usa lineal Porque se siente como que responde más rápido Y es por eso, porque es un diferente tipo de curva Por así decir de sensibilidad Pasamos con las cosas positivas de la sensibilidad del lineal lineal, y es que con la sensibilidad de lineal en Fortnite puedes construir y editar bastante rápido, es una muy buena sensibilidad para construir y editar rápido, también la sensibilidad de lineal es una muy buena sensibilidad para hacer tracking digamos que si estás adentro de la caja de un enemigo lo vas a poder seguir muy bien sin apuntar con la mira, y también la sensibilidad de lineal funciona muy bien a la hora de hacer flicks, que es cuando volteas la mira muy rápido para disparar a un enemigo, el lado negativo de estar usando la sensibilidad delineal lineal es que es muy mala sinceramente esta sensibilidad para cuando disparamos a larga distancia, es decir que si tienes un enemigo muy de lejos con la sensibilidad de lineal va a ser bastante complicado pegarle tiros, las cosas positivas acerca de la sensibilidad exponencial en Fortnite es que puedes hacer microajustes y funciona bastante bien cuando haces estos microajustes esto me refiero a que puedes hacer modificaciones pequeñas cuando apuntas digamos a tu mira para poder pegar la mayor cantidad de tiros posibles al estar apuntando a lo que viene siendo medianas distancias y también largas distancias, lo que viene siendo la construcción y edición en exponencial no es que sea como lineal que es la mejor, pero tampoco es que sea tan mal lo que viene siendo construir con exponencial aunque sinceramente hacer las ediciones con la sensibilidad de exponencial No es que sea tan buena por así decir Como lineal Y sí si es un poco más complicado hacer las ediciones tan rápido Y digamos tan fluidas como cuando utilizas el lineal en Fortnite El lado negativo de usar la sensibilidad de exponencial Es que el seguimiento básicamente sin apuntar No es tan bueno Y también a la hora de hacer flicks Digamos a la hora de voltear la mira muy rápido Para disparar al enemigo Tampoco es que sea tan bueno Sin apuntar con las armas Digamos el seguimiento sin apuntar Un pequeño resumen La sensibilidad de exponencial es una sensibilidad muy buena Si es que eres un jugador de competitivo El cual estás encerrado en una cajita y te toca disparar enemigos de cerca, en cambio la sensibilidad de lineal es muy buena si eres un jugador muy agresivo si eres un jugador que siempre está metiéndose en la caja de los enemigos y siempre estás tratando de reventarlos desde cerca con sus fusiles y con escopetas mi opinión personal es que no necesariamente la sensibilidad de lineal es mejor que la exponencial solo que sé que la mayoría de ustedes utilizan la sensibilidad del lineal porque digamos se adapta más al estilo de juego de ustedes por cierto ahora mismo ponen en los comentarios si tú eres un jugador de lineal o de exponencial bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy. No sé si se han fijado que he puesto un código de 10 euros de pavos en todo el vídeo. Si todavía no se han fijado o no habéis visto el código de 10 euros, retroceder el vídeo porque lo he puesto, a estar más atentos y daros prisa porque eh, a lo mejor ya se los han quitado, ¿no? Así que por eso es muy fundamental tener la campanita activada en mi canal de YouTube para ser de los primeros que cojan los códigos. Así que ya sabéis, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.